God 3 sí. Здравствуйте. Tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está. Soy es imposible comprender la grandeza de su ser Gracias Señor por tu amor Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como que te canto y me puedes oír nombre del Padre, buscamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios, de rodillas. de ese gran momento Pienso en ti un poco más Tú y yo siempre adelante Hasta el final Tú y yo sin separarnos Cada momento pienso en ti un poco más Un poco más Hoy volveré a recordarte Te sentiré dentro de mí Te cantaré Porque tú me has transformado Me has ayudado a perdonar a los demás Tú y yo siempre adelante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 cada momento pienso en ti un poco más. Un poco más. Buenas noches. A ver, mayordomos del Calvario, acérquense. Ya se cansaron, padre. Agradecemos. A la mayordomía de aquí de la, de la Peña de la Cruz Por el recibimiento que le dan a la preciosa sangre Igual a los vecinos de aquí de la, de la Peña Agradecemos este recibimiento Y también hacemos una invitación Para el viernes ya empieza la feria Que es el primero de julio El viernes a las 6 de la... Bueno, a las 6 Bueno, cinco de la mañana empieza, perdón 5 de la mañana empiezan las mañanitas y así todo el parece que toda la mañana vamos a tener este eh, mañanitas para el patrón con varios mariachis y igual en la noche la verbena en, con la misma música y están invitados igual para las mañanitas del primer domingo 3 de julio el recorrido y la misa a las a la una de la tarde y el segundo domingo, 10 de julio, están igual invitados, la, ahora sí que las mañanitas a las 6, el recorrido a las 10 y regresando la misa. Un fuerte aplauso aquí los de La Peña por ese recibimiento y, y al Padre que, que ese gran esfuerzo que ha hecho el Padre.